Empiezas a trabajar mucho antes de los 13. por eso vivo el crece, está malo te parece. Un día más, un día menos, no hay dinero en mi cartera, las vibras cambian a menos, hoy mis techos son trincheras, abuso de sustancias, trato de sanar la herida, ahogado en un vaso de agua donde no encuentro salida. Siento que el mundo es mío, ya no pienso como humano, al contrario, quisiera tener fajas en mis manos. Para que no estés jodiendo si piensas que no te extraño Soy mi propio amo, floto en otro plano Mente de veterano, no soy héroe, soy villano No cambio ni traiciono con ustedes por un gramo No cambio ni traiciono por ustedes por un gramo Estoy de vuelta con mi quimera De retumbar la voz por toda la esfera Mi deber hacer valer la espera Rompiendo con los esquemas Alerta que mi libreta te Tema con cada tema No esperes que retroceda Que vaya casi una década de mi ausencia Por eso estoy de vuelta De cabezas para cabezas De parte de la vieja escuela a su bandera, checa esta Es mi madera, mi manera de fluir en el micro Haciendo caso a mis solos prejuicios Entiéndelo, el rap es mi vida El rap es mi vicio El hip hop es mi vicio, ya saben El cabo y el raico en la B Y la P teniendo clave Dándole solo regal volando cual ave Aventándome a los que ya no saben Hey, a los que ya no saben hey, Bienvenido a mi se trabaja también, se perrea por la lana. Yo quiero llegar alto como Tony Montana. Trafica mucha merga pero te parras. A la verga, lo que apostaron que mi rolita si pasó zarra. No creyeron y ahora no aguantan mis garras. Aguantan mis garras. que de regreso el rack dando rec Un día más que recite lo que tenga usted. Un día menos en lo que nunca yo pienso. Porque me visualizo en lo alto. Transmito arte con mi lienzo.